Mi pecho incubando un deseo de estar en nuestro lecho, mi amor pegadita a mi pecho, te cantaré, mi amor. Que pronto puedas conectar con mi voz. No nos apresuremos si en tus ojos hay sol brilla nuestra esperanza de rosa casa hoy. Piel, ave. Y el vidrio nos refleja. Lo que soñamos ser Piel a piel Calorcito en mi pecho Incubando un deseo De estar en nuestro lecho, mi amor Piel a piel Y el vidrio nos refleja que soñamos ser Piel a piel El calorcito en mi pecho Incubando un deseo De estar en nuestro lecho las dos Yo te pido paciencia Porque quiero aprender me convierto en canguro Y aquí me quedaré